Ay, me acaba de pasar la típica, la típica, pero me encanta porque ya la tenía yo preparada. Estoy haciendo check-in para la aerolínea Turkey Airlines para irme a Turquía. Y ya estás todo en el proceso de check-in y te preguntan: Señor, ¿usted tiene el ticket de salida de Turquía? Porque si digo que no, me dicen que no me puedo subir al avión. Hasta que no muestre que yo tengo un ticket Que comprueba que yo me voy a ir del país ¿No es cierto? En el tiempo permitido por la ley de ese país Que eso pasa en todos los países Sí, sí tengo Y pan, le saco mi ticket Ok, pan, me a subir Pero lo chévere es que yo nunca había ido al territorio de Turquía ¿A qué me refiero? A ti te a un ticket de salida es Mucha gente no sabe O sea, les piden esto aquí en el, en el counter Y te queda poco tiempo y en el estrés Compran un ticket de salida, ¿no? Y comprar un ticket así porque sí, porque te tocan, no es chévere sobre todo porque hay que pagarlo La gracia está sacar un ticket que sea reservado, real, para mostrar Pero que no cueste, ¿sí o no? Lo interesante es que yo nunca lo había hecho para Turquía o para esa zona Solo para Asia, para América y Europa En ese lado que yo siempre lo hago con Latam, siempre me funciona En Asia lo hago con Thai Airways, eso me funciona re bien ¿Qué significa que me funcione? Que me deja hacer todo el proceso de compra Y al final cuando tienes que pagar hay una opción que dice pagar después o reservar pues esa opción, tienes que encontrar qué aerolíneas lo permiten Porque las aerolíneas que son low cost, muy baratas, no te dejan Entonces ahí pierdes el año Pero como lo encontré, eso me gustó el descubrimiento Y ahora cómo encuentro una aerolínea que me saque de Turquía de esa manera Entré a Sky SkyScanner, puse Turquía, a cualquier país que me pida visa Elegí Grecia, Turquía-Grecia Y me botó las opciones de, de aerolíneas que me podrían llevar Lo ordené del más caro al más barato y busqué las aerolíneas más caras Y la primera que elegí, esa me funcionó Efectivamente, modo de pago Opción, solo reservar Pagar después Va. ¿Por qué hacer el orden de caro a barato? Porque las aerolíneas baratas no te dejan hacer eso No te dejan reservar sin pagar Entonces, tran El super truco en camino Y eso pues para todo, cualquier parte del mundo Funciona Ya sabes, cuando llegues a la aerolínea te van a preguntar Señor, ¿y si tú que te de del país? Usted le dice, acá lo tengo, vea ¿eh? Yeah.